Suena la canción más bonita de todo el mundo. Yo quiero bailarla contigo y no estás aquí. No estás aquí. No pido mucho, tan solo quiero unos segundos. Unos segundos, pero de magia te esfumas al frente de mí así que me alejo de tu nombre porque necesito dormir y si me Dijeron que te debo reemplazar Hay mil veces en el agua pero yo no sé nadar. Me pidieron las estrellas de tu nombre porque necesito dormir y si me caes